y soy la presidenta de FAPA, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del alumnado de Cantabria. Bueno, decirle a los grupos políticos al que se supone que nos representan que no queremos las casas de apuestas en nuestros barrios, que no queremos las casas de apuestas cerca de los colegios de nuestros hijos e hijas. Bueno, tuvimos una movilización ayer sábado por la, ma eh, perdona, el sábado por la mañana, eh, ahí marcamos un calendario de movilizaciones, que era hoy por la tarde estar aquí, el jueves por la mañana acudiremos al Pleno del Ayuntamiento de Santander como responsable también de las 22 casas de apuestas que hay en Santander Capital. Eh, el jueves por la mañana es eso y el sábado tendremos otra concentración. Mientras no tengamos noticias y buena voluntad por parte de los políticos, seguiremos avanzando en las movilizaciones. Nada más que la presencia de la alcaldesa el jueves en la asamblea en la que tuvimos, que bueno, eh, fue muy desafortunada, la verdad que todo el mundo salió de allí muy defraudado porque no esperaban que se fuese a la actitud de la alcaldesa de Santander. Perfecto, con esto, nos Gracias. Gracias.